Un año más artesano, llega a San Pedro Alcántara, este paseo marítimo y que nos traen cosas muy sanas, como es este primer stand que nos hemos encontrado, que me parece muy interesante, porque yo aquí lo habéis escuchado, pues vamos a hablar de ello y vamos a conocer todas las variedades de este té orgánico. Muy buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Karam Jot que bueno, pues es un nombre que se te puso, ¿no? Que te puso cuando estabas de profesor de yoga. Sí, mi maestro el que que creó lo, los test, eh, los los yoguites, el que creó la empresa. ¿Cuánta variedad diferente hay de yoguites? Pues creo que ahora mismo estamos como unos 50, 55 referencias por ahí. Va cambiando un poco cada, cada año, nos van poniendo nuevos, sacan antiguos y ¿Cuál pero, ¿Cuáles son los que se más utilizan normalmente, los que más te demandan, los que el más te piden? El de jengibre tiene mucha fama, jengibre naranja, jengibre limón, los de detox también funcionan muy bien, los de relax, que son los té verdes, que hay un té verde con, con guaraná, otro con jengibre limón, otro con menta, estos son los té que... Y algunos test negros también. Aquí nosotros somos la marca, entonces no hacemos venta directa. No hacemos venta cuando estamos en, en eventos como este, ¿no? Pero normalmente en cualquier tienda de productos ecológicos está ahí la marca presente. El frío en caliente. Ah, ¿sí? ¿De sí, sí, sí tenemos ¿sí? Dos, dos de frío porque con el calor que hace, pues hemos pensado algo de frío, hemos preparado. Gracias. Bueno, pues eh, hemos encontrado aquí otro stand que está teniendo muchas estaciones. Ya vemos que está la gente muy interesada, que los busca, porque son todos naturales. Tenemos la que los fabrica, la realmente la artesana, que me va a contar cómo se elabora y qué productos son los que ha Bueno, esta marca, naturalmente, Mediterráneo, es mío. Llevamos cinco años que vengo venimos a esta feria. ...pero la fábrica, el taller artesanal donde hacemos los productos... ...estamos en Almería, al lado de Mojacar... ...y hacemos, como dijiste, jabón... ...y tenemos un montón de variedades... Uh, ...tenemos también cremas uh, hidratantes... ...bálsamos, um, desodorante natural... Um, uh, ...aceite corporal... Y no sé si puedo contar exactamente cómo se hace aquí, en la... <risa> es un proceso precioso, precioso, la, la fabricación de jabón. De reciclaje, ¿no? Porque también se puede reciclar, ¿no? O sea que... Nosotros usamos el, el aceite um, bueno y no usamos el aceite reciclado, pero en España hay, hay mucha tradición de usar aceite reciclado para el jabón para lavar la ropa. Igualmente se hacía el jabón, no voy a decir la marca, pero para lavar la ropa. Sí, sí. Que nosotros usamos el aceite ecológico de la zona nuestra, de Lubrín, uh, aceite prensado en frío um, ecológico. Sí. Aquí huele muy bien. Bueno, dime ¿sí no cómo te llama. Yo soy Jennifer. Jennifer. Trabajamos con aceites esenciales de aromaterapia, verás, por eso los olores. Y te voy a regalar una muestra para oh, llevar a casa y probarlo. Muchas gracias. <risa> bueno, ahora voy a probar. Este para el cuerpo, ¿no? Para. Sí, claro, se puede usar este para el, la cara también. Este lleva romero y hierbabuena también. Lo llamamos jabón andaluz. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por tu producto y que te vaya bien vale, en este gracias. Festival de Artesanos. Gracias a ti. Gracias. Hablamos con Jesús, que es la caña, la caña de azúcar, cuéntame cómo se elabora estos zumos. Pues hombre, ¡ay! Esto siembras la caña, luego la cortas cuando está ya hecha, la limpias bien y luego la, la metes en la trituradora y sale el zumito. Como... No es natural que esto no hay nada, porque esto ya está el sabor es dulce, pero sin añadir azúcar normal que es muy perjudicado ¿no? Que es casi un veneno. Esto tiene tiene bastante glucosa, pero tiene además vitaminas. Uh -huh. y luego se mi, puede mezclar mi, para hacer diferentes cosas, ¿no? Los mosquitos muchas muchas cosas. Sí, no, esto no, es, no. es el gran endulzador. <coughs> todo endulza todo, pero con vitaminas y minerales. Todo natural. Mientras que el azúcar, sí, por ejemplo, que, que tenéis mucho éxito, que tenéis cola y todo, y acabas casi de empezar, ¿eh? Bueno, la parte del zumo es lo que más gusta. <coughs> El zumo de caña es muy popular realmente en el mundo. Aquí no tanto. Aquí, en España, había mucha caña de azúcar, pero no estaban acostumbrados a. Aquí, precisamente en San Pedro la azucarera. Claro, claro. Sí, en todo Málaga. Lo que pasa es que no estaban muy acostumbrados a tomar el zumo. Tomaban, la masticaban en aquella época. Pero bueno, está el zumo aquí, claro. y vamos con tu caña, que no veas. Pues que te vaya muy bien y que, bueno, apostando por lo natural. Muchas gracias. Muy bien, venga, hasta luego.